un día más al canal, yo soy Jopilonga y nuevo vídeo nuevo vídeo hoy os quiero bueno como se bien en el título, quiero enseñar las cositas que me he comprado y voy a empezar con la de varios que son buenas cosas y así terminamos, lo que me compré fue esta falda pantalón y esta es la talla 38 y me venía bastante grande. Pero es que ya os digo que la 6 queda muy justo. Y dije, pues para ir j, me cojo la 8 y ya no por culo. Y es muy bonito, muy chulo. A mí los lazos que se hacen aquí, <ríe> menos los pelos, queda muy bonito. Bueno, pues este color es súper fácil de combinar. con Una básica blanca, negra, gris clarita, gris oscura incluso, marroncita. Y con esta otra cosa que me compré. Este top color mostaza que ahí abajo tiene como si fuese de un corpiño. Y a mí esto me mola muchísimo. No te aprieta ni nada, ya os lo digo. Esta es la L más de lo mismo. La M me quedaba rarísima. Me, prefiero que me quede más ancha y ajustado y raro, ¿vale? O sea, y yo lo combino así. Ahora vamos a pasar a lo del primar. Me compré estas zapatillas. Me compré estas bambas. Vale, soy murciana, yo no sé A ver, ¿cómo lo diríais vosotros? ¿Bambos? ¿A secas? No sé, para mí un zapato de porte es un bambo Y estos son unas bambas, no sé Bueno, al caso Son de color gris clarito con blanco Me parecen súper chulas, súper fácil de combinar Son anchísimas, no te lo clavas No te hace daño por ningún lado Comodísimas 10 euros, estaban en el lila precioso Pero esto era lo que me hacía falta Y para mi gusto Los zapatos de Primark es calidad-precio, ¿vale? A mí me parecen que son mmm, buenos un tiempo. Yo me compré un bolso, por ejemplo, en, en el corte inglés. Bueno, eso es un biscato no sé si se habrá habido. Y me gasté 30 euros a cost y se me rompió ni mmm, llegando a. <ríe> y se me rompió mmm, ni teniéndolo una semana, ¿vale? Con eso os lo digo todo y me ha pasado muchas cosas y estoy un poco harta y esto me sale <risa> y esto me sale bien y me gusta muchísimo. Y claro, me gustan tanto los pares de zapatos en Primark. Fueron estas botas, me las compré el otro día, fueron 19 euros y son súper cómodas, súper blanditas. Marrones con este detalle en dorado en el talón, que a mí me encanta el dorado, ya lo sabéis. Y las anillas estas que son de decoración, lo único que importa... Bueno, y en los... No sé cómo se llama esta ahora mismo, pero ahí también tiene y me gusta, ya veis, es un modo cremallera y está bastante bastante bien. No lo sé, me lo he puesto ya varias veces y ya os digo que no me hace daño ni, ni me molesta ni nada. Me parece un básico que necesitaba. Los siguientes zapatos... Sí, zapatos... Estos de aquí me parecen chulísimos, una pasada. Yo siempre he estado en contra del... A ver, los zapatos de no son de esparto, esparto. ¿Sabéis lo que tengo yo que hacer para recordar? Siempre he estado muy en contra. ¿Cuánto pelo de gato de verdad voy a morir? Pero estos me parecieron chulísimos, me los compré. Ah, ¡Oh, no, espera, estos no son de primar, estos son del Carrefour. Me digo. Los si compré el Carrefour, creo que me costaron 6 euros Están muy chulos, muy cómodos, muy, muy, muy bonitos O sea, muy, muy bonitos Necesitamos los zapatos altos y cómodos Este es el resultado Y que no fuera así, que no me gusta No estoy yo en esa onda, ¿no? Bueno, los últimos zapatos, que estos sí son de primar Son estos tacones de aquí, pero de rato, por Dios ¿Ya hacé con mis zapatos? Estos zapatos los visteis en mi Instagram Que os gustaron tanto, que me preguntasteis Son muy cómodos, no sé si se aprecia Que tiene aquí esto Que es muy, muy blandito Y aquí en... No sé si lo vais a ver bien Ahí tiene Otra almohadilla Bastante cómoda, me molesta un poco Más aquí, pero mmm, Bien, ¿eh? se, se lleva muy bien, me costaron 19 euros Y me molan muy cómodos, muy chulos eh, Me molestaron el primer día, obviamente, que me los puse Y es que son una pasada Son muy bonitos, muy ponibles No son ni muy altos ni muy bajos A ver, son algo medio Mis tacones normales son más altos que esto Yo los, los veo poco, pero bueno Me encanta Me voy a morir con los pelos de gato Otra cosa que es de Primark Que es una pasada, que me la habéis preguntado un montón Madre mía, qué voz tengo Es este labial Es Súper bonito, súper ponible No transfiere Me parece una pasada, me costó 4 euros Y iba con un lápiz y esto Delineador Voy a morirme en este vídeo, vale <ríe> Mirad Qué cosa más cuca me he comprado A ver el dibujo aquí. Mirad, me he comprado Ahí está Que es... Eh... La madre de chip, no sé cómo se llama la tetera. Tío, es la tetera, es lunier, el reloj, la rosa y chip. Y es un color rosita, la verdad que a mí este rosa, sí que me gusta mucho. Ya sabéis que yo no soy muy fan del rosa. Es que lo que más me gusta de primaria es la suavidad. Es que esto es maravilloso. No sé por qué. Narices también lo tengo. Yo no pelo de gato. Y esto os juro que lo tengo en el burro. Este bolso me lo regaló mi madre. Es un bolso que Ella sabe que me encantan las mariposas, las tonalidades en ese azul clarito, azul oscuro y este turquesa, parecen mmm, preciosas. Es con esta mmm, hebilla dorada, también por aquí es dorado, pero la saya sigue siendo rosa y es bastante larga. Lo que no me gusta es que es súper pequeña la cremallera para que tú guardes algo. Mirad, es que es súper complicado. Mira mi dedo aplastado yo solo he podido meter aquí el de y es un bolso que no está mal es pequeñito pero es por si a ver a mí por ejemplo no me gusta llevar bolso porque me parece muy pesado pero sí que es verdad que es muy útil llevar cosas entonces cuando me quiero centrar y no quiero llevar tantas cosas como la que llevaría pues uso, uso este bolso porque me coge lo que hay, fin, no hay más no hay más me gusta muchísimo, regalo de mi madre, así que mamá, muchas gracias. Es la mochila que yo estoy llevando a las prácticas. bastante fuerte. Aquí yo es que tengo, ya os digo, de todo. Cuando me da la esa de que quiero llevar todo, lo llevo aquí. Es que llevo el agua, el dinero, los pañuelos, el neceser de las emergencias, como yo lo llamo. El móvil, las llaves. Una libretita, también me meto aquí. La caja de, lo, de los cascos, los... En fin, que llevo muchísimas más cosas aquí. Esta que me pega es que con todo mi amarillo me y me gusta cómo queda. Vamos a seguir. Lo siguiente es esto de aquí, por favor. A mí me encantan estas cosas, le doy mucho uso. Me gusta coleccionarlos, no os voy a engañar. Esto se mete en lavavajillas vajillas y se lava y no pasa nada. A mí la bella siempre me ha gustado la película un montón, yo era súper fan de la vida de la bestia, sobre todo de Pocahontas de Ariel también muchísimo, muchísimo de Mulan y esto me lo tuve que comprar es que me parece buenísimo mirad, o sea, mi dad esta mmm, pasada se llama Galaxy, me costó 4 euros y como podéis ver son colores lilas o sea, por favor bueno, yo soy una persona que mmm, casco con todo el mundo No sé cómo lo aguanto, pero yo casco con todo el mundo Pues esto que me fui a Mercadona Y me compré, bueno, me, mentira Me regalaron, me regaló estas sombras en crema Que son chulísimas, como estáis viendo Y Es una pasada, este lo utilizo De iluminador Es que quiero que lo veáis bien Es que es una pasada, eh. me parece mmm, Lo más chulo que hay Chulísimo, chulísimo Y el azul es una pasada Y también hay un verde Pero el verde no me, no me tiraba tanto No pigmentaba tanto Como vais a ver ahora el azul Mirad Es que es chulísimo Es chulísimo Y el verde es muy bonito, es un verde oscuro Pero no, no, me, no me llamaba tanto la atención es el que llevo yo además aquí aquí Es que mirad El de nariz a mí este toque aquí no me gusta mucho ¿eh? No me veo yo si me veo un elfillo raro No sé Mira aquí, es, eh, me he comprado otra cosa recientemente y tengo que enseñarla porque estoy usando dos cosas y no voy a hacer ojo la parte así que tenéis que verla. Mirad, qué neceser más bonito me he comprado en Primark. Había otro eh, más grande, blanco liso por detrás y por delante rosa con rayita blanca así con el conejito este de aquí, pero le recogía la luna con una almohada Monísima. Pero me gusta más este y más pequeño, y está por los dos lados y. Esto es maravilloso, es que, mmm, pues precioso ¿eh? Y luego vuelta a Mercadona Y he vuelto a PECA he comprado esta sombra <risa> Que es la Eclipse Que es súper bonita, Hay en verde, marrón Y esta, que yo iba por la que así cuando me la probé Y es que os juro, era rosa, lila, rosa, lila Y en plan, me la tengo que llevar, me la tengo que llevar, me la tengo que llevar Hasta que me la llevo Y bueno pues nada, hasta aquí el super haul Al final de Primark, Carrefour, Stradivarius Mercadona. <risa> y lo que no es el Mercadona. Qué bueno que espero que os haya gustado el vídeo. Muchísimas gracias por verme. Os mando muchísimos besos. Si os ha gustado el vídeo, darle a like, Suscribiros al botecito que pone y suscribirse que me hace muy feliz saber que la familia que está creciendo. Os mando bueno, pues eso, muchísimos besos y lo más importante de todo, happy longuizate.